el siguiente tutorial es acerca del de router que brinda claro es el modelo motorola sbg 2501 es este que está acá lo que estamos viendo a continuación esta es la parte frontal, el frontis del router esta es la, una vista eh, desde arriba no, acá tenemos uh, fuente de poder no adaptador eh, consume poco solamente 0.25 eh, amperios esta es la vista eh, posterior, la parte de atrás acá tenemos una una salida justamente para teléfono y aquí está la otra salida para teléfono Como un RJ11 y tenemos cuatro puertos o cuatro LANs, ¿no? eh, RJ45 es un cable gigabit, sin embargo este router solamente es de 10 sobre 100 eh, megabits por segundo eh, acá tenemos es un cable modem es un router ¿no? completo que tiene justamente para lo que es este, eh, cable coaxial, es acá acá está su fuente de poder no como ya mostramos anteriormente um, y este botoncito que usted ven acá que está bien pequeño ¿no? eh, es el, el botón de reseteo para dejarlo justamente todo por defecto o default en el caso de que hubieran problemas es el reset esta de aquí es la la parte lateral de, de este router ¿no? en la cual por aquí ¿no? este de aquí, este de aquí son las pestañas con las cuales se, se levanta hacia arriba ¿no? y se palanquea donde se encuentra justamente la batería esta batería hace que el sistema en este caso este router eh, y a la vez el teléfono pueda funcionar de manera independiente ¿no? justamente durante seis horas ¿No? aquí hemos quitado justamente la batería acá están los conectores ¿no? en la parte de acá los conectores a continuación vamos a ingresar a, a la configuración ¿no? ingresamos a internet -tower vamos a colocar es una es casi un clon con respecto al al router de Cisco de PQ 2425 y tiene la misma configuración 192.168.0.1 le damos enter y acá tenemos el usuario ¿no? y la contraseña eh, acá pueden ver no es admin y acá es Motorola vamos a copiar y pegar una vez que hemos ingresado simplemente eh, aparentemente eh, el menú no es igual al, al otro Cisco de Pico 2425 sin embargo con el contenido es de todos ellos es el mismo ¿No? acá ustedes pueden ver si el estado en este en este caso del, del router ¿no? la modulación está dentro de los parámetros ¿no? todo está bien eh, un problema que tiene con respecto y eh, no se puede configurar en este router es la, la hora no tiene me no parece que se le olvidó configurarlo o agregar esa opción en, en la parte de acá de no, este, pero esto de acá aquí ¿qué, qué diferencia uno del otro justamente de aquí, este de aquí tiene eh, activado de forma permanente y automática un registro de eventos que es lo que está acá se ¿no? indica si hay un problema justamente con respecto a la a la red y eso de acá no se puede obviar guarda ¿no? eh, todos los eventos con respecto a, a fallas por si acaso no tiene nada que ver con las páginas visitadas por el usuario simplemente son tiene que ver con la parte técnica, ¿no? cuando deja funcionar si es una falla crítica, ¿no? tiene un evento ¿no? y hay justamente el nivel, ¿no? nivel 3, nivel 6 y justamente su descripción ¿no? a qué se refiere bueno, en la parte de configuración tenemos aquí, ¿no? Eh, igual por defecto el Mac, ¿no? eh, la One, que, que es el IP hacia afuera, ¿no? Igual que el anterior es muy similar, ¿no? Según acá, ese son. Son este, seis, Cada seis horas se va a cambiar justamente, eh, ¿no? Este, esta IP no real hacia afuera las, las IP internas disculpen eh, los DNS en este caso igual son tres igual que la anterior en este caso se es vigente en DNS1 DNS2 en este caso ¿no? DNS3 en ese orden ustedes también pueden colocarle acá si tuvieran una una, una una sede web no con alquiler pues le colocarían acá no pero en este caso no. Eh, si ustedes desean que anexar este router a otro un access point, pueden ingresar acá de, de a DHCP o quieren configurar en este caso un, sus juegos, etc tendrán que entrar acá a DHCP y colocarle no y fijar en este caso eh, el IP a la LAN interna. No, eso es para las personas que tienen que desean jugar juegos o, o configurar algo es estable o estático Pero en este caso eh, se puede dejar aquí por lo pronto en la parte de opciones avanzadas tenemos opciones de, de lo que es este firewall de, de bloquear justamente eh, ingresos justamente de, de, desde afuera ¿no? bloqueo de one y está habilitado justamente lo que es el multicast, ¿no? enable, está habilitado. Esto viene por respecto a todo esto que está aquí. Deseamos este, colocar un, un, un filtrado de IPs, también se puede colocar acá. no Tal como dice acá, esta, esta página permite la configuración de, de filtrado de, de IPs ¿no? para justamente ver quiénes pueden ingresar y quiénes no. Aquí lo más importante, eh, justamente para los players, para los que juegan o de alguna forma desean tener un puerto abierto, es el, el lo, eh, lo que es este forwarding, ¿no? el reenvío. En este caso, importante. Pero siempre y cuando eh, tengan, pues, este, como les mencioné anteriormente, el DHCP, lo tengan este configurado por defecto en un tulip. En este caso, pongamos que es el número 2, pues colocamos acá el 2. ¿no? Si así es, cierto, lo tenemos de JCP, eh, estático y simplemente acá colocamos el puerto ¿no? donde empieza donde termina puede haber un rango o también, puede también un, una sola salida se coloca acá eh, si va a usar TCP y UDP en este caso le ponemos ambos enable y acá le ponemos apply y así ¿no? le damos más aquí y colocamos más ¿no? etcétera Al igual que la anterior configuración, para los que juegan o no y desean tener el puerto habilitado, tanto para lo que se mule, eh, tanto para lo que son este, las salidas de torrentes, deben ingresar acá a dmhzhost. ¿no? Y colocar en este caso, nuevamente, repitiendo el mismo procedimiento, para el IP2 en este caso, si tiene que deshabilitar el HCP, lo ponen estático y esta es el único, la única entrada y salida, por esta ruta los usuarios que deciden justamente hacer un, un roteo para los que tienen eh, configuraciones de, de varias subredes lo pueden dejar acá ¿no? esta es la, la pantalla para que ustedes puedan empezar a subnetear o ¿no? supongamos que tenga una, una, una subred interna lo pueden configurar acá Pongamos que sea esta, ¿no? Tengan, por ejemplo, en lugar de 0, acá 2, y aquí, ¿no? Y empiezan a si tienen su, su, su máscara de, de tantas máquinas, esta es la, la clase C, y con esto está bien. Siempre la salida por donde van a ingresar, en este caso, el IP del, del router, de la, en este caso, de la de la red interna supongamos que sea así supongamos que este sea la, ¿no? la, la la compuerta por donde van a entrar y salir tiene que ser igual a la que está acá de su red ¿no? supongamos que sea así y le ponen a aplicar en la parte de ¿no? en la, la pared de fuego fireball, ustedes pueden habilitar aquí varias opciones una, al igual que también la otra el otro Cisco de DPQ 2425 muy parecido con respecto al Motorola sbg 2501 pueden habilitar ¿no? varias opciones para que quizás este, esté más protegida su, su red interna ¿no? en caso de que haya un club quizás ¿no? un bloqueo de, de paquetes que son los dos eh, la forma más clásica de, de hacking, ¿no? De afuera hacia adentro, de la WAN hacia LAN, Pueden habilitar todo. Por defecto viene la parte básica habilitada, ¿no? Protección de, de pared de fuego habilitada. Es lo básico. O esto es suficiente. Cualquier este intento de, de ingreso hacia afuera, pueden verlo acá, ¿no? Este, en este caso, esto de aquí, el local log. Se refiere nada más si tienen si tienen varias computadoras en su LAN, o sea, su red interna, pueden ingresar acá, ¿no? Y les va a eh, eh, salir una pantalla en la cual ustedes pueden colocar que llegue a un correo, quizás también interno, para que ustedes puedan conocer, ¿no? En este caso no pasa, no, no pasa nada porque esta red es pequeña, ¿no? Y esta, eh, todos los problemas aparecerán acá, ¿no? Un interno aparecerá acá en esta parte de acá o también automáticamente pueden alertar en este caso al la del sistema si es que desde afuera hacia adentro o sea de la WAN hacia su LAN quiere ingresar también igual no le pueden colocar acá tiene todo ese tipo de de opción y aparecerá justamente en esta pantalla, en este caso está deshabilitado no, no aparece nada esta es una opción nueva el Python Control es con respecto a aplicar reglas para que quizás eh, alguna, en algunas en eh, algunos hogares eh, tengan eh, niños ¿no? Eh, no desean justamente que vean quizás páginas pornográficas o bueno simplemente que los padres no quieren que vean algo no acá en esta en esta opción básica se puede configurar ¿no? ¿no? habilitar no control este, paternal ¿no? en este caso la familia se agregan reglas por ejemplo le ponemos acá no sex no igual ¿no? vamos justamente agregando si eh, es una página web no o algún enlace quizás no este cualquier cosa que diga sex.html o xml y vamos agregando acá como regla ¿no? acá también supongamos que sea una página común por ejemplo www.sex.com se va también agregando acá ya para que en la parte superior. Y así, ¿no? Eh, varios dominios. Supongamos que, bueno, venga de un solo IP hacia afuera, que puede un dominio, ¿no? automáticamente, sex.com o en todo caso un IP, por ejemplo, 100, eh, 200, como que sea la misma página sex.com, supongamos, ¿no? Punto .30, punto 3, punto Supongamos, y se va agregando las reglas acá, de tal forma de que los muchachos, los niños que... Eh, tengan esta opción habilitada pues no simplemente no va a resolver esa página así de simple ¿no? y además también supongamos que eh, los padres quieran colocarle alguna contraseña a, ¿no? eh, para que si pueda ingresar en la pantalla de navegación o desaparecerá justamente ¿no? un menú emergente ¿no? que, para que colocan esta una, una clave y esta clave con esta clave recién puesta Recién podrá ingresar a esa página, por ejemplo, a sex.com, ¿no? con el, el permiso siempre de los padres. ¿no? Y le pones a aplicar y ya está. Igual, supongamos que los muchachos de alguna forma eh, burlen esta, esta este control. Acá también aparecerá un, un registro: no cuando ingresó? ¿A qué hora ingresó? ¿No? Etcétera. Igual, se pueden aplicar también las más reglas parentales. Por días, ¿no? acá el nombre de la regla, y si aplicamos en Basic, acá automáticamente va a aparecer ¿no? la nueva regla de control, y vamos a colocarlo ¿no? acá en Enable, vamos a habilitarlo, así sabes que todos los días, solamente los, los, los, los domingos, ¿no? Eh, o los sábados, ¿no? O todos los días en este caso. Cuando empieza esta regla a funcionar, de tal hora a tal hora, por la mañana no en la tarde, es bien simple. Eh, muchas preguntas eh, con respecto a otros routers también aparecen con respecto a los wireless, no que no les funciona ingresan esta opción que está acá, se llama wireless al Wi-Fi -Wi eh, les quiero justamente antes de continuar que, eh, a describir que esta opción eh, simplemente es para para versiones B y G en este caso la mucho B es, es G y pueden alcanzar velocidades de 54 eh, megabits por segundo lo único que tienen que hacer aquí es bien simple lo con acá eh, enable le habilita y le ponen ¿no? eh, aplicar así de simple eh, la distancia eh, justamente eh, con la cual van a llegar son 50 metros o 40 metros no más son justamente máquinas que han sido fabricadas con este propósito para casas residenciales ¿no? Alcanzará 3 cuartos, 4 cuartos. Eh, me refiero a dormitorios. Y simplemente ahí termina. Una vez habilitado esta opción, lo pueden aplicar. ¿no? y Ya tenemos justamente una interfaz web deshabilitada. ¿no? Al corriente 1. Chegan a los en automático No al 100%, aunque sea al 100%, y no pasan. Como son 3 cuartos cuatro cuartos o en este caso eh, 50 metros o 40 metros. Y aquí pues vamos a colocar, ¿no? Eh, vamos a esto habilitarlo. Acá pueden cambiar el nombre, pueden colocar lo que ustedes deseen, pueden colocarle mi red. Mi red, eh, les sugiero siempre utilizar este nombres eh, continuos. Pueden colocar lo que ustedes deseen aquí. No este mi casita, por ejemplo. 01, etcétera. ¿no? Aquí también igual. Eh, también me han preguntado varias veces sobre la contraseña. ¿Cuál utilizar? Yo les sugeriría utilizar esta que está aquí. Eh, por defecto es la más segura, por lo pronto, ¿no? La que está aquí. Le ponemos aquí en enable. No, el tipo de encriptación. O sea, aparte de esta encriptación, vamos a agregarle una más. Por lo pronto, esta que está aquí eh, es por lo pronto es imposible de que pueda ingresar de afuera, por más que estén todo el día eh, tratando de ingresar. De es, de es es una combinación, ¿no? De ingresación. Ya o sea, son, tienes acá 1, 2, 3, ¿no? Como decir tres niveles. Y aquí pues este ustedes van a colocar la clave también que desean. ¿no? Cuando acá se está sugiriendo ¿no? dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh, por lo menos con la máquina más rápida se demorarían pues, unos 3 meses a full día y noche para que puedan eh, de alguna forma ingresar no por fuerza bruta pero si usted le coloca más, no, con minúsculas, mayúsculas, números, simbologías eh, etcétera ¿no? se van a demorar mucho más y sin palabras pues, a menos que tengan correlación, tiene que ser algo que no tenga en este caso para que ustedes simplemente sepan ¿no? a veces generalmente lo que hacen es combinar en este caso la l minúscula ejemplo, con el 1 el 0 o, o, el, o el o minúscula ¿no? justamente eso hace que se confundan los eh, diccionarios eh, por fuerza bruta y pues sea interminable ¿no? hasta aquí se demoran pues con la máquina más potente del mundo pues, ¿no? unos tres meses a full y con esto pues cada vez que ustedes aumentan de par a par se demora más tiempo un año y a pesar de tiempo ustedes ya le cambiaron la contraseña ¿no? y se verán aburrido en este caso tiene también una opción para Radius, esta opción también es muy útil eh, sin embargo no la voy a mostrar por ahora este es lo básico para que funcione justamente su su, su, su, su wifi de acá también le ponen este cuando más cosas le pongan es mucho mejor ¿no? como ustedes verán Y acá le ponen aplicar. Suficiente con eso es eh, para que esté funcionando. ¿no? Aquí sale inclusive la, la P que está ya funcionando. Ahí vamos a ver si aparece o no aparece. Aquí está mi casita. ¿sí? Coincide. Es una señal G. Y utiliza justamente como la acabamos de configurar. ¿no? Un wpa 2 combinado con PSK tal como está aquí, este que está aquí, ¿Ven? mi casita, se dan cuenta, y esa analogía que no pasa de la G. Pero para navegar y para ver un video en YouTube suficiente. Una opción también de lo que es seguridad con respecto eh, agregarle aún más seguridad es con respecto a las más ¿no? Podemos colocarle permitir eh, averiguar justamente la, la mac la mac es un numerito no justamente que tienen las computadoras como la que está aquí en este caso no es, es su, tarjeta in, su tarjeta interna de lo que es el wifi no salida pues salir en este caso no, no son seis se dan cuenta separados justamente por los puntos eso ustedes como lo pueden saber eh, simplemente ingresan a a la parte de red ¿no? vamos a ver aquí para que ustedes lo puedan ver que todos los dispositivos tarjetas de red tienen justamente ¿no? tienen una dirección física o un MAC en este caso el MAC es el que está acá ¿no? igualito, no Porque en este caso Windows bueno, le pone con rayitas en medio 1, 2, 3, 4, 5, 6 de acá se coloca aquí qué cosa queremos con el colocar allow o permitir quiere decir justamente de que vamos a permitir en este caso que esta mac la ponemos acá le ponemos aplicar solamente meter esta de aquí va a ingresar en este caso a este a esta red WiFi este, por ejemplo ¿no? supongamos que se sea la de red. en este caso pues hablamos de la que está acá no Está deshabilitada, pero pero bueno. ¿No? Igual que en la parte de acá es muy, es muy parecido. ¿Bien? Todas tienen una marca. Esta de acá tiene una marca, esa tiene otra marca diferente. ¿no? Nunca son iguales. Se pone acá y acá se le brinda justamente más seguridad. ¿no? Se le más segura en este caso. Permiso solamente a las máquinas que quieren, o a los dispositivos, nada más que in, in, in, in ingresar y quieren salir. Otra pregunta también que hacen es con respecto a las DPN, ¿no? DPN es este, un túnel justamente de, de conecta un dispositivo una máquina, si una computadora de afuera del trabajo, con este, con la red interna, puede ser eh, de one a lan de afuera hacia adentro, o también de lan a lan ¿no? una red interna, esto para qué cosas sirve, ¿no? Esto crea una todo un canal, ¿no? En la cual eh, viaja la data que está por dentro, viaja así, eh, de forma transparente, y qué es lo que lo protege para que no se vea hacia afuera, justamente el conducto en este caso, ¿no? Pero en este caso, eh, recomiendo esto siempre cuando tenga un dominio, ¿no? Si es de afuera hacia adentro. Estos son los tipos de protección que tienen, ¿no? L2TP y PPTP. Acá lo pueden configurar. ¿no? ¿Cuál tipo de protección va a utilizar? Lo ponemos acá a configurar. Nos vamos a colocar acá, quizás, el si es de PPP en el punto a punto. Vamos a colocar dónde va a empezar y dónde va a terminar. ¿no? La seguridad y el tipo de protección. Este cautivo Microsoft le ponemos a aplicar si quieren colocar una contraseña le podemos colocar también ¿no? para que otro de la red aparezca justamente un usuario y password ¿no? y solamente los que tengan el usuario y password mediante la seguridad de este dispositivo ya no de software eh, en este caso un software de microsoft que también tiene la opción vpn eh, en este caso este hardware o esta máquina o este router va a hacer ese tipo de tarea ¿no? y simplemente al final le colocamos aplicar ¿no? podemos también colocarle a la vez este, una frase quizás este, unas líneas para que sepamos de qué se trata ¿no? mi red de pn etc cualquier este también evento aparece en la parte inferior no en la parte de acá ¿no? la hora y la descripción en este caso bueno acá no hay nada pues lo dejamos por defecto así es bien simple justamente crear acá una vpn no es tan difícil es más difícil justamente hacerlo por software no con servidores aquí es más simple y también es muy seguro motorola es una empresa justamente que fabrica dispositivos muy seguros en la parte de acá el MTA, no es para los que tengan su teléfono conectado como ya les había mostrado al principio ¿no? en alguno de los dibujos aquí. No, acá tienes un dispositivo el demanda mta ¿no? una línea de conexión telefónica uno está ocupado y este está desocupado Entonces, por aquí y ven aquí está operacional y acá no hay nada por supuesto así es y aquí está el estado no de la línea ¿no? registrado no, está conectado -hop. conectado en este caso pues este está con telmex ngn.com.p es el que está registrado, el teléfono. Es como ellos llevan la. llevan el control, en este caso, de los teléfonos. Igual aquí tiene su batería, ¿no? Indica eh, la fecha de de la batería, ¿no? Eh, el grado donde este, está útil. Eh, la batería voltaje de ingreso, temperatura, en este caso tiene control de temperatura, no, y no está descargado, ¿no? Así de simple. Y con esto de acá salimos. Y listo.